muy buenos días, bienvenidos a esta serie de video tutoriales. Eh, hemos invitado hoy a Yuli, ¿cómo has estado Yuli? Muy bien. Gracias. ¿Muy bien? Sí. Bueno, Yuli, precisamente el día de hoy eh, hemos traído para nuestro curso en la parte de uh -huh. investigación, proyectos, hemos traído una lista de chequeo, hemos traído una lista de chequeo que vamos a tener disponible de nuestro, dentro de nuestro material y que nos va a ayudar para que podamos realizar como una especie de evaluación, como una práctica con nuestros proyectos. ¿Cómo te parece? Muy bien. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, imagínate que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo aquí precisamente ya lo tengo como si me ganara los 100 puntos, ¿cierto? Mira acá yo estoy observando cada cosita de estas, ¿sí? Por ejemplo, acá está eh, en la evaluación. Vamos a analizar el título, el, pro el problema, los antecedentes, la metodología, todo esto, ¿cierto? Y al final, ¿se va a ganar cuánto? 100 puntos. O sea... Al final yo también lo voy a evaluar, cada proyecto de acuerdo a esta lista de chequeo. Entonces, si usted cumple con todo lo que dice la lista de chequeo, ¿cuántos puntos va a ganar? 100 puntos. 100 puntos. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a ganar cómo vamos a ganarnos los 100 puntos? Entonces, vamos a explicar rápidamente. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es el título, ¿cierto? Y mire lo que tenemos que evaluar en el título. Entonces, en el título vamos a evaluar que sea conciso, informativo, que refleje la esencia del trabajo. Que establezca de forma clara el alcance de la propuesta, que defina, delimita la población de estudio, que sea evidente la forma, o que sea evide, eh, una evidencia clara del tema de interés que se va a presentar, y lo otro es que máximo debe tener 40 palabras. ¿Ah? Es un reto porque realmente deberíamos colocar solamente 20 palabras, pero para este caso vamos a colocar 40 palabras. ¿Listo? Sí. Bueno, pero entonces. Eh, para poderlo entender, mire que la evaluación del título lo vamos a colocar en un puntaje de 1 a 6, ¿cierto? O sea que yo le puedo dar puntaje o uno o dos, si es muy bueno, entonces vamos a colocar los seis. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted me va a evaluar ahorita. Sí, vamos a colocar ese, seis vea, diseño e implementación de un prototipo didáctico de aprendizaje activo en intranets durante el periodo 2020 como estrategia para mitigar la brecha digital en el municipio de Inidia replicable a todas las zonas de difícil acceso del país. ¿Ah? Ese es el título de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Que sí tenga, que sea conciso, informativo y que refleje la esencia del trabajo. Que establezca de forma clara el alcance. Entonces, mire que acá yo le estoy diciendo, ¿qué voy a hacer? Un prototipo didáctico de aprendizaje activo, ¿cierto? Sí. ¿Durante qué periodo? Durante el periodo 2020, ¿sí? ¿Qué es lo que yo busco? Mit, eh, eh, mitigar esa brecha digital que existe, ¿sí? ¿sí? ¿En dónde? En el municipio de Iridia, o sea, estoy delimitándolo. Estoy diciéndole, yo no puedo hacerlo para todo el país, sino para el municipio de ¿qué? De Iridia. Bueno... Algo importante es que en los títulos no podemos colocar cosas inalcanzables, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo le puedo decir acá, no, es que yo voy a solucionar el problema de la brecha digital. Yo no creo que vayamos a poder solucionar el problema de la brecha digital acá en no, Inirida, ¿cierto? Sí, no sé. Pero sí podemos mitigarla, ¿sí estamos? Entonces, eso es algo importante. Bueno, entonces si usted en el problema, usted me dice qué puntaje quiere dar. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, el que usted quiera, tranquila. 5. 5, listo, entonces le dio cinco. Entonces, si usted ve, en la parte de abajo ya tenemos 99 puntos. Ya le bajó un puntito, usted es muy mala, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a ir aquí a la parte del planteamiento del problema. Entonces, en el planteamiento del problema dice... Se identifica clara y coherentemente el problema de investigación y o pregunta de investigación. Se describe clara y suficientemente el problema, se aportan datos y cifras que, que soporten el problema. Utiliza referencias bibliográficas pertinentes con el tema de trabajo y las referencias son actualizadas y comprenden un periodo no superior a cinco años. O sea, ¿qué es lo que queremos? Sí. Que planteemos un problema. Nosotros ya dentro del material que tenemos y que hemos venido desarrollando, estamos aprendiendo a plantear el problema, si necesitamos plantear una hipótesis, ¿cierto? Sí. Pero... Algo importante, ¿qué problemas hay acá en Iniria? ¿Sí hay problemas en Iniria? Claro que ¿Cómo sí. ¿Como cuál? Económicos. Sí, pero si usted, por ejemplo, me dice, no, es que va los problemas económicos, no, es muy complicado, ¿cierto? O sea, sí, claro. tenemos como delimitarlo, ¿cierto? Sí, sí, sí, Especificarlo. Claro. O sea, no podemos solucionar los problemas económicos de Iniria, pero sí de pronto ir a ubicar uno de esos problemas económicos que tenemos en Iniria, ¿cierto? Sí, claro. Entonces tenemos que ser muy coherentes, eh, analizar bien, y lo otro es soportarlo. ¿Sí? Claro. Usted me está echando escarreta. ¿Sí o okay, qué, Claro. Usted es pura carreta. O sea, simplemente me está diciendo, usted a todo me dice que claro, ojalá que todo fuera así, ¿verdad? ¿no? A todo me dice que sí. Imagínese, Julie. lo que yo le quiero decir es que si usted, por ejemplo, va a plantear un problema, ¿sí? Entonces usted no puede ir y decir, eh, ah, es que vamos a solucionar el problema porque el inconveniente que tenemos aquí es que no existen, no existen, por ejemplo, eh, talleres para reparar automóviles, automóviles y tal cosa. Uh -huh. O sea, pero usted no tiene una coherencia sobre el problema, no tiene, no, no tiene unos datos estadísticos. Y después me, yo me pongo a mirar y le digo, pero Julie, mire que inclusive aquí no hay automóviles, ¿para qué vamos a crear un taller, cierto? De pronto tenemos más motocarros o todo eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es coherentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir a buscar las fuentes, los datos que nos pueden dar ese sustento, ese soporte del problema que nosotros tenemos. Entonces, si decimos que el problema en este momento es el problema de la conectividad, entonces mire que ahorita con lo de la pandemia decimos que en casi todo el país inclusive hay problemas de conectividad. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Soportándolo con las investigaciones que otras personas han realizado. Por eso podemos invitarlos a todos, voy a hacerles explicación. Aquí, voy a ir a, a acá donde dice Google, mire. Voy a ir a acá donde dice Google y voy a buscar algo que llama Google Académico. ¿Cuál es el problema? Mire, aquí Muchas personas, estoy haciendo lectura acá en Google Académico, utilizan el Google, ¿sí? Y en el Google existe mucha información, pero esa información alguna es veraz y otra es falsa. Entonces nosotros no nos podemos guiar de cualquier dato. Entonces, para podernos guiar de, cual, de, de los datos, tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a Google Académico, que es diferente, y aquí, por ejemplo, con, eh, problemas de conectividad. Problemas de conectividad, ¿sí? Y yo, uy, mire, vea, toda esta, esta situación, vea, problemas de conectividad en el nuevo arreo, de regulación emocional, problemas de conectividad en el puerto de Lázaro, o sea, una cantidad de, de documentos, pero estos documentos son científicos o son corroborados, ¿sí? No son documentos que alguien debió por inventarse y cual cosa, no. En Google Académico vamos a encontrar documentos que fueron presentados en ponencias, en artículos, en libros, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante, ¿cómo te parece? Muy importante. ¿Y muy complicado no, llegar hasta ahí? No, claro que no. O sea que cuando hagamos nuestros trabajos, nuestros proyectos de investigación y nuestros, eh, eh, nuestros diferentes proyectos, debemos no basarnos en Google, sino en Google académico. O utilizar la Biblioteca del Sena, que la Biblioteca del Sena también tiene muchos libros y mucha información importante para nosotros. ¿Listo? Yo lo hice así rapidito porque no tenemos todo el tiempo suficiente para mirar toda la cantidad de cosas que tenemos. Entonces, muy importante el planteamiento del. Problema, sí, sí. pero eso también está relacionado con los antecedentes y con la justificación. Mire que se presenta una justificación técnica o científica suficiente, se justifica la ansiedad del estudio, su trans, eh, su trascendencia, impacto, se responde oportunamente al para qué. Bueno, y aquí le preguntan otras cositas. Entonces, lo que nosotros necesitamos en cuanto a los antecedentes y justificaciones, por ejemplo, el problema también está justificado, pero los antecedentes, ¿qué es? es algo que llamamos la historia del arte ¿sí? Sí. si por ejemplo usted dice que los problemas que tenemos acá es de conectividad entonces tengo que ir a investigar en las bibliotecas de la gobernación en las bibliotecas de la alcaldía averiguar si había habido otras investigaciones analizar todo eso entonces yo comienzo a decirle ah mire es que el señor Pepito Pérez estuvo trabajando en esta investigación y se dio cuenta que los grandes problemas que tiene Niria es por la conectividad y que no sé qué dice cuando, pero es sustentado por medio de antecedentes una justificación correcta ¿sí? no es no es chachara, porque yo me pongo acá a hablar y hablar y hablar, pues cualquiera hace un comentario y lo convence a uno, ¿cierto? Sí. Pero si usted hace, usted hace un comentario, hace una exposición, pero además siempre sustentado con datos estadísticos, con fórmulas, con todo eso, entonces va a quedar mucho mejor bueno después viene algo que se llama la metodología y aquí sí necesitamos ser muy muy organizados listo yo también dentro del talleres que hemos venido desarrollando hemos venido hablando de la metodología entonces se determina claramente el tipo de investigación que se va a realizar sí entonces eh, hay diferentes tipos de investigación y entonces nosotros necesitamos por ejemplo mirar dentro del internet ahí sí podemos comenzar a revisar qué tipo de investigación hay ¿Cierto? Claro. ¿Cómo está? Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, utilizar la investigación IAP, que es investigación, acción, participación. ¿Y por qué la utilizo? La investigación, acción, participación es que cada uno de nuestros aprendices hacen parte de la investigación y ellos interactúan con la investigación y la enriquecen. ¿Ah? ¿Qué tal? O sea, como lo estamos haciendo en este momento. ¿No es así, Julie? ¿Usted qué está haciendo ahorita con nosotros? aprendiendo ¿Y qué más? investigando eso y usted era experta en eso no señor ¿qué hizo hoy? hoy que aprendió eh, a, a editar esto audio audio y sonido cierto sonido, sí. y usted está aportando a la investigación usted se o sea se vuelve parte activo, yo estoy aplicándole el, el, el, el, los prototipos a ustedes, pero ustedes mismos están aplicando, o sea, desarrollando parte del prototipo, o sea, se vuelven no solamente un, un, un ¿qué? un usuario del, del, del proyecto, sino de, además se vuelve una persona activa dentro del proyecto, porque usted aporta con sus audios, mire que hoy está haciendo lo de video, todo eso está aprendiendo dentro de nuestro grupo de investigación, ¿cómo te parece? Muy excelente. Bueno, ahora, ¿Qué es parte de la metodología? Dentro de la metodología también debemos describir exactamente cómo vamos a realizar nuestra investigación, ¿sí? Entonces, yo sí les aconsejo mucho que expliquen exactamente... Normalmente hablamos de algo que se llaman fases, ¿sí? O sea, la fase 1. ¿Qué vamos a hacer en la fase 1? Ah, no, que vamos a recolectar la información. ¿Qué vamos a hacer en la fase 2, no? Que vamos a desarrollar, a crear un prototipo. ¿Qué vamos a hacer en la fase 3, no? Que vamos a tomar unos datos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en la fase 4, no? Que ya entonces vamos a crear un prototipo avanzado. Entonces, yo explicar perfectamente cómo es que voy a realizar mi proyecto, ¿listo?, sí. esa es la parte de la metodología y pues ahí entonces voy a hablar, inclusive voy a hablar de los problemas que tuve, ¿sí? una vez en una investigación yo comentaba algo que se llamaba el, el kit CBTV Channel, ¿sí? ah, ¿cómo le parece?, es un prototipo para manejar televisión, ¿sí? eh, eso fue, desarrollamos el prototipo y todo eso, inclusive eh, lo vendimos y todo es algo bien interesante sí. y lo interesante del prototipo el prototipo es que él salió y que explicábamos dentro de la metodología que utilizábamos cámaras que íbamos y conseguíamos por ahí en las prenderías, ¿sí? Cámaras de muy baja calidad y todo eso y comenzamos a hacer las primeras pruebas. Después tuvimos el presupuesto para poder crear el prototipo con cámaras avanzadas y todo eso, pero dentro de la metodología podemos explicar cosas que, que son interesantes de cómo hemos venido desarrollando el proyecto y todo eso, ¿cierto? ¿Cómo, cómo vamos a comenzar a, a, a trabajarlo, ¿sí? Bueno, para eso, eso era más parte de la historia que de la metodología en sí, pero de realmente fue parte de cómo se crearon los prototipos. Bueno, después vamos a ver lo del cronograma de actividades, ¿sí? Entonces, muy importante a nuestros aprendices, le vamos a incluir una especie de bosquejo en Excel donde usted va a colocar un cronograma de actividades, especificando exactamente qué debo hacer para poder cumplir con mi proyecto. ¿sí? Por ejemplo, en este prototipo que estamos haciendo, aquí tenemos aquí al frente Alexis que nos está grabando y entonces Alexis tiene una, un cronograma de actividades. ¿Listo? Para que usted sepa, Alexi fue, con, contra, contratado, perdón, fue contratado para ese proyecto y él dentro del cronograma de actividades del proyecto, él tiene que ir realizando algunas actividades, ¿sí? Por ejemplo, él tiene que estar haciendo esas grabaciones, tiene que cumplir unos tiempos, todo eso, y entonces eso lo vamos a hacer durante el tiempo que va durar la investigación. Eso lo vamos a hacer dentro del cronograma de actividades. Luego vamos a hablar del presupuesto, ¿sí? Sí. Si no hay plata, no hay proyectos, claro. ¿sí? Claro. Entonces, bueno, hay muchos proyectos que no necesitan mucho dinero. Pero siempre, para así sea para un lápiz, necesitamos algo. Entonces, es importante que dentro del presupuesto, Julie, si usted sí. hace, por ejemplo, una investigación, usted me dice, eh, no, profe, es que yo quiero organizar aquí la oficina. ¿Cierto? Entonces, sí. para que la oficina... listo, organícela. Y se así, ah, pero es que yo necesito aquí una cosita para la basura. Ah, entonces, apunte qué necesita. ¿Cierto? Claro. Que necesito un cuaderno. Ah, listo, entonces, apunte el cuaderno. Entonces, yo hago el presupuesto para lo que yo necesito. Así mismo hacemos para el proyecto. Todo hasta una aguja lo apuntamos y eso va a permitir que el proyecto sea mucho más claro en lo que estamos desarrollando ¿Cómo te parece Bien. Bueno, bueno por ejemplo aquí estamos mostrando en la parte derecha digamos para esta vigencia estamos viendo que hay unos presupuestos o sea son eh, son qué? montos que hay disponibles en este momento en Senova para poder presentar proyectos, decimos que para modernización hay 400 millones, servicios tecnológicos 500 millones, investigación aplicada 95 millones, innovación 100 millones apropiación 40 millones aquí estamos diciendo que posiblemente podamos apuntar a alguno de esos tipos de, eh, de montos que hay dependiendo del tipo de investigación o el proyecto que estemos desarrollando, bueno uy algo importante sí. el sector productivo si yo logro Sí, lo, yo, yo logro. Imagínense que yo monté una investigación, ¿sí? Desarrollada, por ejemplo, en conectividad y todo eso. Pero entonces lo estoy montando porque yo pienso, porque yo creo, ¿sí? Y pienso que es bueno. ¿sí? Claro. Pero qué tal que si yo vaya y le digo al señor gobernador o al señor alcalde, o voy a las empresas privadas aquí, digamos a Cotregua, si ¿Sí sabían que por ejemplo Cotregua es parte de este proyecto también y que nos colaboró, o sea en este momento está, está haciendo parte, eh, eh, estamos haciendo parte del engranaje con este proyecto. ¿Cómo ellos aportan? Con servicios, con cosas que nos van a aportar dentro del proyecto. Entonces necesitamos que ellos también se vinculen, ¿cierto? Entonces, si logramos vincular a personas externas, sí, de la parte de de la empresa y todo eso, pues, va a tener una mayor validez, sí, ¿no te parece? Sí. ¿Qué tal si yo le digo al proyecto, no, es que mire, que vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un prototipo que nos permite hacer conectividad y todo eso y es muy bonito y todo eso, ah, sí, sí, chévere y tal y de pronto les gustó, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué tal si yo voy y le digo, no, mire, lo que pasa es que este proyecto está apoyado por la gobernación. Estamos trabajando en este momento con Tecnoparque del Sena, ¿sí? Adicionalmente a eso, la alcaldía ha gestionado unos recursos para que podamos trabajar en tal cosa y en este momento tenemos vinculado a, a tal empresa que nos va a apoyar con esto. ¿Será que le da más credibilidad? ¿A usted que dice? Claro que sí. Claro que sí. O sea, ya la persona dice, uy, no, esta vaina es una cosa... Seria. Seria, ¿sí estamos? Y debe ser seria porque para que todos lo avalen debe ser muy serio. Bueno, es muy importante la parte del sector. Ahora, marco lógico. Bueno, aquí viene como la, la columna vertebral de nuestro proyecto, ¿sí? Aquí, dentro del marco lógico, vamos a trabajar algo que son los objetivos, ¿sí? O se vamos a tener un objetivo general y de pronto unos objetivos específicos, ¿sí? Sí. El objetivo general debe ser uno solo y cada objetivo específico conduce y es coherente con el objetivo general planteado, o sea, yo no puedo plantear un objetivo general y después unos objetivos específicos que se salgan de ese objetivo general, eso no lo puedo hacer, ¿cierto? Pero... Hay que tener en cuenta algo muy importante. Cada objetivo, bueno, y si planteo el objetivo general uh -huh. y luego planteo los objetivos específicos. O sea, por ejemplo, para poder crear el prototipo didáctico que estamos desarrollando, tenemos un primer objetivo es es garantizar la conectividad. Un ejemplo, sí. Primer objetivo. Entonces, para garantizar la conectividad es parte del prototipo, cierto. Entonces, fundamental. Cada cada objetivo específico debe estar enlazado con una actividad, sí. Cada objetivo específico enlazado, enlazado con una actividad. Entonces, una actividad es parte de un objetivo específico que va a ayudar a lograr el objetivo general. ¿Sí entendiste hasta ahí? Sí, sí, sí, Entonces, eso es muy importante. Pero lo más importante es que ese objetivo que hace parte de una actividad debe entregarnos por lo menos un resultado. ¿Sí? ¿Qué resultado? Ah, entonces, eh, por ejemplo un acta de entrega del, del dispositivo conectado por medio de la red y tal. ¿Sí? Ah, entonces, el, el objetivo sí. tiene una actividad que tiene también un resultado de esa actividad. ¿Listo? Sí. Y el resultado nos genera un producto, ¿cierto? ¿Qué producto puede ser? Ah, perdón, el acta puede ser el producto, ¿sí? El resultado puede ser la conectividad, pero el producto puede ser el acta. O puede ser, por ejemplo, que usted desarrolló un artículo relacionado con esa conectividad, ¿cierto? ¿Qué, qué hizo? Entonces dice, ay, mire, ese objetivo que tenía una actividad nos genera un resultado y nos entrega un producto. ¿Qué producto? ¿Qué producto? Por ejemplo, yo podría decir, eh, como producto yo voy a entregar un artículo que muestra de forma detallada cómo es que se debe hacer el proceso de la conectividad, ¿sí? Ya, sí. Y por último, unos indicadores, deben de definirse indicadores tangibles y verificables, ¿sí? Hay muchos problemas en los proyectos es que eh, colocan indicadores que no son tangibles, ¿sí? Uh -huh. Yo sí les sugiero, sea claro y conciso en el proyecto, por ejemplo, ¿Qué voy a entregar como, result como producto? Voy a entregar un artículo de investigación, tal cosa. O voy a entregar dos artículos, tal cosa. ¿Sí? O voy a escribir un libro. O, es o voy a entregar un prototipo. ¿Cierto? Si es medible... Claro. Sí, porque es que cuando usted termine el proyecto Yo hoy le miro ese, ese, ese indicador Y le digo, mire, usted se comprometió A entregarme un artículo muéstreme el artículo, ¿sí ve? Sí, usted se comprometió a entregarme un prototipo muéstreme el prototipo ¿Sí, ¿Sí ¿Entendido hasta ahí esa claro, parte? Sí, Entonces si usted no me entrega eso, quiere decir que no, no, no está cumpliendo Entonces eso es algo fundamental ¿Entendiste la parte del marco? Bueno, sí, por último el impacto ¿Sí? Ajá. Yo recuerdo una vez Estaba por ahí en Ibagué y me pidieron el favor que asesoraran unos proyectos y entonces unas las personas les llegaron como 150 millones de pesos ¿sí? y entonces dijeron, no, es que vamos en ese tiempo todo el mundo conseguía la plata y de una es a comprar computadores y hacer salas de internet ¿cierto? eso es todo el mundo sí. y yo entonces les dije, oiga, pero es que está muy bien o sea, van a hacer la salita, va a quedar muy bonita y todo eso y van a quedar tantos computadores, eso es excelente ¿cierto? Claro. pero ¿qué impacto van a tener? ustedes son 100 mil habitantes ¿Será que en 100 mil habitantes sí le podemos dar un gran impacto en una salita? ¿Usted qué piensa? No. No creo, ¿cierto? No, yo no creo. No puede ser mucho el impacto, pero yo les dije no. ¿Y qué tal si con el, creamos algo que llamaba Comuna 8 Digital? ¿Sí? Y Comuna 8 Digital con los mismos 100 millones de pesos impactaba a más de 50 mil personas porque todos iban a tener conectividad. ¿Cómo le parece? O sea, claro. el impacto era mucho... Claro. Era mucho mayor. Bueno, entonces, importante la parte del... Impacto, si ¿Sí estamos de acuerdo, ¿qué impacto vamos a buscar? ¿Listo? Sí. Resumen, yo necesito que me hagan un resumen, ¿sí? Un resumen máximo de 500 palabras, ¿sí? 500 palabras máximo, es un resumen claro, conciso, pero que ojalá tenga todo, que hable sobre la metodología, tal cosa, pero muy resumida, o sea, muy a un bosquejo, ¿cierto? En claro. 500 palabras, en 500 palabras usted debe hacer el resumen de todo eso, ¿cierto? Sí, y por último, si usted tiene entidades aliadas, o sea, usted dice entidad aliada que, ay no, mire, yo me alié con tal empresa, con el sector productivo, con todo eso, entonces usted anexa aquí un acta donde esa empresa dice, estoy muy, eh, eh, bueno, yo les podría entregar el formato después, sobre habla, hablan sobre lo que es la alianza, manejo de propiedades intelectuales que tengan sobre los proyectos, es una, un pequeño formato donde ustedes van a dirigenciar para que, esa empresa diga, yo estoy de acuerdo, me parece que sí voy a apoyar ese proyecto por esto y esto y esto. ¿Cómo le parece? Claro, muy importante. Entonces, Julie ¿cuánto nos vamos a ganar? ¿El 100%? El 100 claro que sí. Claro, usted ya me bajó a 99, y estoy muy mala. Oiga. Entonces, a ver, lo que nosotros necesitamos, eh, chicos, es que se pongan las pilas y con sus proyectos apliquen este, esta lista de chequeo. Estoy seguro que si aplicamos esta lista de chequeo, no les aseguro que vamos a ganar el 100%. Les aseguro que vamos a ganar el 150%. Vamos a ser mucho mejores. Vamos a ser mejor que excelentes. ¿Listo? Entonces los invito a seguir desarrollando nuestras guías y recuerden el taller que hemos planteado para esta unidad. Muchas gracias.